No. Esa puerta es mi única salida. He superado prueba tras prueba en busca de las hermanas. Y ahora lo has estropeado todo. Ciertamente no estás a la altura de tu reputación, fantasma de Esparta. Pero, quizás esto es una prueba. ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? ¡Enviadme una señal! ¿Debo yo, el gran Perseo, matar a este dios caído para tener una audiencia con vosotras? ¿Me permitirá esto traer a mi amor de vuelta del mismo Hades...? Si no, al menos podré regocijarme con la gloria de ser el que mató al poderoso Kratos. El asesino de dioses. Aunque dudo mucho que un necio como tú se merezca tal elogio.